Mira, nuestro, cuando iniciamos el proyecto de las películas, primero guay bueno, que vamos a ver va a ser producer y entender esa guay. Yo no entiendo. Hagamos un no, análisis pero profundo, profundo es psicológico, mal. Yo te voy a dar ah. mi, mi, mi punto de vista y tú me dais tu, tu punto de vista de, cine, de cineasta. Bueno, no, pero no. es que yo de verdad no cacho, no cacho esa película porque... <coughs> bueno, primero no, no, no cacho cómo él, <ríe> no sé si soy muy estúpido, pero... Ya la pongo y realmente me salen musicales, weón. No, no, no, como que no logro enganchar con la... No veo la película así como que empieza, ¿cachai? Y todo. Y la dos sí, porque la dos empieza que llega un burla, weón. Entonces, yeah. y, y la loca es como una loca... Yo lo que he es como una loca de carácter, ¿cachai? Es como... Y que tiene que todo lo congelar. Que está ahí llegado. Yeah. <risa> ¿Cachai? Pero... El, el, el gran triunfo de, de Disney con Frozen, que es muy grisimo y muy, muy bueno. Eh, to, eh, todas las princesas de Disney anteriores, todas son, del, del, son todas pertenecientes a un cuento clásico. Claro. O sea, Bella durmiente, la blanca nieve, la Cenicienta ya tenían un background, los locos la, hacen una película y, y esta princesa, con, con esa película, queda como en el imaginario en la cultura popular que metía, hace ni en la noche Frozen se la sacaron de la nada y, y la princesa Frozen que igual de metida, y Blancanieves que era claro. también amedía dentro del entonces de alguna manera lograron infectar, no, no tomar un personaje que estaba y, y ponerlo de moda sino que infectar ellos mismos un personaje Yo, pero no, Frozen, no Frozen es como Frozen, Frozen radio, ¿Ah? es como ahora es, ¿Ah? es como en, en el norte que a huevo no, Frozen es el guión de ellos, es una inmersión de ellos, ni siquiera sí, yeah. si es, está como, ambientado en un, en un dios nórdico, no sé, me parece que no, me parece que no, es de ellos totalmente, pero, pero ese es el mérito. Y el otro mérito que tiene es que son las canciones culiadas, que es, son es muy pegajosas, porque... Oh, ya, ya, sí, weón. Bueno, sí, yo bien canto de empezar, bueno, yo bien canto a los cinco minutos. A mí me, me, me fascina... Eh, que hay producciones audiovisuales que dejan a los niños matando ocupados. Así, pero mal, mal, mal. Frozen era una película que de repente los cabros chicos tienen que ver dos, tres veces a la semana. ¿Qué le, qué le pasa, niño? Estaba enfermo. Ah, no, es, típico, es típico de los cabros chicos. Wey. No, no, no lo logran todos, ¿sí? frozen, Pokémon. Hay fenómenos que hace que los cabros chicos como que, que. decir no es que lo, no lo tienen así sentado una hora cuarenta, una hora y media. Eh, sí, sí, yo creo que sí no es necesariamente eso ¿eh? es, es, es más bien el rollo de que vimos la película y al otro día, ¿qué quería hacer? ¡Ponme la película! O sea, Ay, yeah. la y, y están <risa> sí, sí. pegados con la canción están pegados con la canción, es un fenómeno de hecho yo tengo amigos que me dicen llegó Frozen a la casa y todo lo, todos los otros papás entienden la frase Yo <risa> Frozen no, va, no nos soltamos de aquí un mes porque la niña va a estar pidiendo frozen, bajo frozen, en la canción frozen, le va a pedir sí, este frozen. Pero... Entonces, es como... Que... Yo lo vi Yo con... Yo lo vi con Río, que no es una gran película. No, no. no Era cinco, cinco cinco veces. Fui donde una amiga al norte. Saludos para ti. Y estaba chiquitita la niña. Y... Sí, weón. Bueno, sí, no, weón pegado. Tenía un CD, weón, más rayado que la concha de tu madre, weón. Mi hija pesca Frozen, pero no está tan pegada con la weón. Así como, no, no cacho con el rollo, no... Como que le gusta, pero no, no, no, no... No, no, no, no sé, no, no la he visto tan enganchada. Puta, no sé, no, no, no sé cómo pegar ese weón. Yo lo que sí caché que en Pixar, no, no, no, toda la mano de Pixar tampoco la cacho tanto, así como sí pero eh, Disney sí, po, se nota, encanto, es como, bueno, cinco minutos musical, ¡oh! se van a cantar la morena, weón, después canta la mamá, son como cinco tíos, ya, esta weón es Disney. Volvió Disney, weón, a hacer la weón que saben hacer, y con la diferencia, y, yo no sé cuál, cuál será la weón que quizás tú la caché, pero loco, yo, hay que decirlo igual, hacer un weón buena. Yo no aburrí. Sí, no, los estándares, el rollo de Disney es que los estándares son súper altos, es súper difícil que te saquen algo así, como muy, así como, hecho sin amor, ¿Cachai? Así como, puede ser malo, pero la producción y todo eso, se preocupa mucho de eso. Bueno, es que ahí yo creo que no escatiman el Lucas yo creo que ahí gastan y gastan bien. Se puede decir seguramente. De seguramente. Sí, sí. El, el, rollo, el rollo que a mí me tiene un poquito sorprendido es que antes Pixar, estaba hablando antes hace cinco o seis años, Pixar sacaba una película y terremoto. Terremoto en la industria. Pixar sacó una película, ¡pum! Up, ¡Ah! Wally, eh... puta, no me acuerdo más de la cara. Así me acuerdo Wally, sí, sí, claro, Toy Story. fenómeno. Un fenómeno. Toda la bola, Dori, toda la bola. Y, y ahora como que saca una película y nadie sabe, como, como que no. perdieron un, un punch. Es, este es porque no podía. Que, que, que saca una productora. Pixar era una productora que nació nueva como en el año 2000 y el año 2015 tenía 10 películas y las 10 eran en México. Un girazo. Está, Steve, Yo pongo es muy... esa película o sea, en, el, en ese rollo. Es un fenómeno que no se da mucho. Que no no se da nada. Ya. Solo el estudio Ghibli a lo mejor lo puede, lo puede igualar. No, pero... oh, estudio Ghibli. No, bueno bueno bueno Buena, buena, buena, buena, buena, sí. Pero sí. claro, pues, pero Disney ahora como que perdió un poquito el rollo porque sacó, sacó Encantos sacó una que se llama Luca sacó la de los hermanos. Lo hermano. Oye, el logo del jazz, weón, es terrible buena, weón. O sea, eh, es buena. <risa> Sí, sí, ¿Ah? buena, está bien, no me gustó. O sea, no es no terrible, buena, pero sí, sí. Se fueron a la, sí, a, la bala, la bala, a la pero yo la vi como que la vi entera, no, no, no paré la wea, sí. sí. Me da la impresión que la última película de Pixar así dentro del, del lote bueno, porque de ahí ya viene una que se llama Luca, otra que se llama, la de los hermanos, que se llama Encantado, algo así. Ya. No Encantado, no. Ya, Lucas, es que, el... Lucas escuché que está, está dando vueltas y todo... ¿Qué es la sal, salió Lucas y es como, ah, bueno, una película pizza, pero no tuvo la publicidad, no tuvo la promoción. No, <coughs> pero es que... De... No está tan el, bonito, rollo, y... el, rollo que tenían, el rollo que tenían estos, weones era de que, por ejemplo, la, la fiesta te la da el cine, ¿por qué? Esa, Exacto. Sí, no. esa... El cine es el que te da, no no la plataforma. Por ejemplo, yo cuando vi esa película del jazzista, todo el mundo hablaba que era buena. ¿está no. Era más en boca en boca. ¿está o sea, no. es que es buena, o realmente los mismos locos tiktokers que te decían, oye no, dices es que esta buena, esta buena. Igual era buena, la buena, no. pero ahora el cine te da, una, te da una, un, una, un, un impulso igual fuerte. Pues bueno. ¿Qué? Puta, ¿sí? ¿Por qué envolvente? Porque te metí en una pieza bueno, donde hay una pantalla gigante, todo eso mío. A veces que todo. me gusta el cine, ¿eh? <risa> O sea, me gusta el cine, pero no hay. O, o, o, sea, o sea, tuve un Igual rollo en un dijo, tiempo. Un rollo, un, rollo, un, rollo, un rollo en tiempo que me, me, me tocaba un gol Es como la gente cuando sale a comer y le sale el pelo. Y anda buscando el pelo. A mí me pasaba una guapa parecida. Y era como con esa guana que me iba a tocar un gol alto y te iba a pasar mal. <risa> cuando se me quitó lo que a pasar bien. Sí, güey. Sí sí. sí, sí. Lo que se está. Bueno, en la discusión de ahora, el cine, Nefis y toda la hora, lo, eh, lo que se está notando un poquito es que ya, claro, por el cine quedó más así: el cine, ir al cine, el concepto de ir al cine, eh, quedó más como el rollo de espectáculo. Entonces tú vas a ver Marvel al cine, Avatar al cine, esa, güey. Pero una película normal, o sea, una película de drama, de, época o una película independiente, la puedes disfrutar super bien en tu casa. Bueno, Entonces se rompen los formatos, se van transformando, si le pasa a ser un poco más de que arte, pasa a ser un show, un espectáculo, que se agradece también porque ven dos naves espaciales que chocan, coge a la patada. Claro. Es forma de... Hay que Pero claro, pues se pelean los formatos. Eh... Escocés hace poco salió diciendo que el cine de, de superhéroes es una mierda. Cuando no es una mierda. y salió el al hombre diciéndole haz, haz una película de respondió <ríe> Cara de raja. <ríe> Puta. Eh, Tarantino hace poquito se quejó de, de, de, de las plataformas de Netflix, porque el buen defiende ir al videoclub. Ir al videoclub. Ah, pero el... esa güey es como, es como el primer capítulo que nosotros dijimos, es como estás viendo a Jatío, weón. <ríe> Sí, porque es como una de vieja escuela, ¿cachai? Es súper de vieja escuela, ¿sabes? Yo, ¿cómo? No, yo... Puta, ¿sabes? Ahí, sí, sí, Sí te cacho yo creo, yo creo que no, no, no, no No va a parar la cosa Yo siento que... No, pues estoy pidiendo bajatillo ahí Yo creo que no va Porque, por ejemplo eh, Puta, no, no sé cómo explicarlo Puta, la vida va avanzando igual pues, y, y la vida no, no significa que va a ser Igual todo como tú lo viviste Como de la misma forma que tú lo viviste pues, Va avanzando y se va transformando ah. Entonces si tú no te cachás Cómo adaptarte ¿cachai? Que cuesta harto Ya es rollo tuyo pues, güey. Yo, un, yo escuchaba el Wendell Combo Y el loco decía well, Si a ti no te gusta la música urbana bueno, igual tuyo, Pero es lo que está Y eso se va a transformar sí. en otra cosa un rollo ese